Estamos en el taller de grado superior de Mecánica EASO politécnico. Aquí nuestros alumnos terminan el segundo año manejando las máquinas de control numérico CAD-CAM, diseñan el CAF y terminamos mecanizando el CAM. Hay que decir que trabajamos en retos porque estamos en la metodología de TASI. Con lo cual mañana estamos los ciclos de euskera y los de castellano.